you oh. y bienvenidos estamos en una nueva emisión de Claxo 2022 el programa que repasa cada uno de los momentos clave que se dieron en la novena conferencia latinoamericana y caribeña en junio del 2022 del 7 al 10 en la en la Universidad Autónoma de México, donde realmente participaron miles de personas para realizar este evento y para participar activamente en conferencias, diálogos, foros, paneles y un sinfín de presentaciones que se dieron durante esas jornadas, pero que seguimos reviviendo en Claxo TV de la siguiente manera. Y hoy tendremos tres participaciones muy, pero muy especiales. Eh, ya mismo vamos a comenzar con una de ellas, pero les anticipo las que van a venir. En un ratito estaremos viendo a Úrsula Roldán. Más adelante a los integrantes de La Minga, Giovanni Jules Sape y María Leonor Yonda quienes estuvieron participando en Claxo TV. Así que, en estos media hora, 40 minutos de programa, una forma de volver a vincularse, de volver a revivir algunos de los momentos clave de la novena conferencia. Y para comenzar, ya mismo, vamos a ver el diálogo magistral en el que participó Alicia Bárcenas. Ex secretaria ejecutiva de la Cepal, que estuvo en un diálogo magistral hablando sobre crisis económica y dilema de desarrollos en América Latina y el Caribe. Comenzamos de esta manera el Claxo 2022 del día de hoy. El mundo hoy está enfrentando una crisis de magnitudes, de una dimensión que no hemos logrado, creo yo,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 es que la sociedad está descontenta, la ciudadanía está enojada, está más endeudada y está, digamos, yo diría perpleja ante lo que nos está pasando. Entender las divergencias y las derivaciones que tiene Centroamérica fue uno de los temas centrales que también estuvieron presentes en la novena conferencia. ¿Hacia dónde va Centroamérica? Fue una de las eh, dudas, preguntas que iniciaron uno de los encuentros de debate en la presentación de libros y revistas con la participación de Úrsula Roldán, investigadora y coordinadora del área de migraciones del INGEP de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Así que veamos a Úrsula Roldán en esta participación de este, esta conferencia en la cual ella tuvo protagonismo para entender hacia dónde va Centroamérica.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 Los encuentros dentro de Claxo TV que se fueron dando también fueron muy relevantes porque ahí se volvió a vivir un momento clave cuando los integrantes de La Minga, quienes habían sido premiados con el premio Claxo 2022, unas horas antes participaron en el set televisivo de Claxo TV para hacer ahí un diálogo muy interesante que inclusive adquiere aún más valor eh, porque posteriormente con el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez Mina, uno de los integrantes de este diálogo tiene un cargo muy importante eh, a nivel gubernamental en el flamante gobierno colombiano. Así que veamos este diálogo de Claxo TV o en Claxo TV con la gente de La Minga, específicamente con Giovanni Yule Sape y con María Leonor Yonda, eh, integrantes de este movimiento social que pasaron por Claxo TV en Claxo 2022. Bueno, hemos venido desde las montañas, las cordilleras, las lagunas,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 Y de esta manera llegamos al final de este programa que repasa los momentos clave, los hitos de la conferencia Claxo 2022. Nos volveremos a encontrar en una semana para poder revivir algunos de estos momentos más interesantes de la conferencia, pero obviamente si nos están viendo en Claxo TV, en YouTube o en alguna de las plataformas, solo les queda suscribirse, marcar la campanita para poder alertarse y tener data e información bien concreta de cuando un nuevo video de Claxo TV está apareciendo en la plataforma, inclusive Claxo 2022. Nos encontramos en una semana y muchísimas gracias por acompañarnos.